maíz tiene una importancia enorme antropológicamente para la cultura maya, la, de anti, la antigua y la de sus descendientes actuales, porque no solamente el maíz es un alimento que por lo menos eh, les mantiene, les sostiene, sin todos los nutrientes, pero les va sosteniendo con el acompañamiento de frijoles, calabaza, otras cosas, ¿no? mm, sino que eh, el maíz, el dios del maíz es el dios que habla de la inmortalidad de, del ciclo constante que es la vida, eterno, y aparte de eso es que estamos hechos de maíz, y eso es sagrado.